New York es otra cosa con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Dice la Biblia, más vale el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Las mismas circunstancias se dan en la propia Biblia cuando dice, la lengua tiene veneno que mata. El rey David para salvar su vida tuvo que cruzar el centro de Israel para colocarse en la cueva de Adulat y cruzar el centro de la ciudad embadornado en estiércol traigo esto a colación para poder hablar con ustedes de un tópico que me inmiscuye directamente desde el 30 de agosto que fue cuando salió publicado un pasquín presuntamente escrito por el chofer, el mal chofer del congresista Adriano Espaillat. Todos saben que yo no abordo asuntos privados de las figuras públicas. Ha sido uno de mis nortes y de mis principales eh, propósitos como periodista, no tocar la vida privada de nadie. Sin embargo, se me ha querido vincular al finado, dirigente político, uno de los hombres más eh, positivistas que tuvo la ciudad de Santiago de los Caballeros, el extinto José Enrique Suet, con quien en la década del 90 mantuve fuertes polémicas por la forma como él se manejaba en el Ayuntamiento de Santiago y al que apenas entrevisté dos veces en mi condición de director de prensa de Teleuniverso, Canal 29. Con Enrique Suete, hablé, creo, que cuatro veces, una de ellas, aparte de la entrevista una o dos que le hice, una de ellas en la inauguración del canal, y otra en un encuentro donde se encontraban figuras de alto nivel de la política dominicana en el Hotel Matum. No volví a tener jamás contacto con él. La misma situación se daba con San Phil, porque la el presidente del ayuntamiento y luego con Monchi Fadul, que era también alcalde de la ciudad de Santiago. Dicho esto, voy a hablarle ahora a mi amigo, entre comillas, el congresista Adriano Espaillat. Es la segunda vez que me dirijo a Adriano de manera directa. No voy a tocar nada personal de Adriano porque no me interesa. Pero bien, cuando se es político en baja, que es el caso de Adriano, lo menos que uno desea es pelear con enemigos potenciales. En este momento, Adriano tiene dividido a la comunidad dominicana, a la comunidad puertorriqueña y a la comunidad negra, con pinceladas muy negativas en la comunidad irlandesa y en la comunidad judía, eso produjo el desbarajuste del 23 de agosto. Si Adriano bajó más de lo que estaba, es fruto del mal comportamiento de parte del personal que le bordea. Adriano sabe que chocar con gente que maneja la información es triplemente perjudicial. Y en mi caso, lo que más me gusta es buscar papeles viejos. El mal comportamiento de su chofer, que debe ser chofer, no un boxeador, no un plebeyo, no un prostituto que desdice mucho de la moral del congresista, más que ayudarlo con su comportamiento, Radamés López hunde cada segundo más en la comunidad dominicana y de cara a otras comunidades latinoamericanas a su jefe el chofer se usa para dos cosas o para tres como muchacho demandado muchacho lleva y trae maipiolo y lleva cartitas a las amantes de su jefe la comunidad latinoamericana ha visto golpeada su simiente desde el año 1997, más la dominicana. Hace unos días, Adriano quiso demostrarle a los neoyorquinos y al Partido Demócrata su gran poder, poder que no existe ni nunca ha existido, porque ha sido a base de la traición, a base del golpe bajo y a base de las mentiras que nosotros hemos ido desgranando, una por una en el devenir de la historia. En este momento la comunidad negra está saturada de Adriano y se apresta a enfrentarlo para hacerlo saltar de la posición que ostenta. Las mismas circunstancias se dan con la comunidad puertorriqueña y la dominicana está para usar el lenguaje coloquial dominicano harta, harta, harta de Adriano Espaillat. Mientras la comunidad nuestra se muere de hambre, abandonada, abandonada a su suerte, Adriano y Danis Rodríguez y uno que otros lamboncillos se van a un patio de la República Dominicana a festejar la derrota con Chivo. Pero en ese trajín dejan afuera a Radamés López, quien en vez de ayudar a Adriano lo que ha hecho es perjudicarlo. Como yo no quería pelear más, y me estaba tratando de retirar, Radamés, con un libelo, trata de meterme en el fuego, y yo le voy a aceptar el match. Voy a comenzar desde hoy hasta el 23 de noviembre, a sacar papeles, a buscar papeles, y a continuar haciendo denuncias contra su jefe, porque él es, simple y sencillamente, un pollito con moquillo, que no tiene clase, que no tiene nivel, que no tiene formación, pero menos tiene prudencia. Como Adriano no tiene capacidad para dirigir el pueblo, y con la actitud de Radamés y otros de su oficina, demuestra que tampoco ha podido enderezar y dirigir su oficina, porque está como perro por su casa, golpeando a figuras... Salomónicas, como el caso de Jaime Vargas. Yo he decidido aunar esfuerzo, aunque no esté directamente integrado en esos grupos, con la comunidad puertorriqueña que encabeza José Rivera, traicionado por Adriano, tratando de derribar a los boricuas del Brón. Entonces las cosas que José Rivera haga en contra de Adriano, yo la voy a apoyar y la voy a masificar. Voy a apoyar al reverendo Rubén Díaz, que aunque está un poco ambivalente, está diciendo ciertas verdades que la comunidad latinoamericana y otras comunidades deben saber, y yo también voy a replicar las cosas que haga el reverendo Rubén Díaz. También voy a, a replicar y a seguir el trabajo que haga la comunidad afroamericana, que adversa Adriano, para también ayudar y transferir las cosas en inglés al mundo latino para que sepan lo que piensan los negros de este eh, insulso político sin capacidad y sin formación que deja que su chofer, su arrabalero principal, le siga haciendo daño y granjeándole enemigos gratuitos voy a darle seguimiento al trabajo subterráneo que vienen haciendo los judíos para salir de Adriano, que vienen haciendo los irlandeses para salir de Adriano y sobre todo voy a apoyar el trabajo que viene haciendo la comunidad dominicana que quiere salir de una vez y por todas de Adriano. Si bien es cierto que los dominicanos estamos muy divididos, y que Piña anda por su lado, que Ali anda por su lado, que Spy anda por su lado y que el grupo que quiere llegar al solio político ocupando una posición como funcionario electo solamente aparecen en campaña. Entonces yo voy a usar las alternativas que tengo como prensa para comenzar a darle a Adriano hasta verlo caer y finalmente darme unas copas de vino cuando lo vea entrando. Y subiendo las escalinatas de Guantánamo por su mal comportamiento y por su trato desleal a la comunidad de Nueva York y sobre todo a la policía. Adriano tiene en contra a los dominicanos, tiene en contra a los boricuas, tiene en contra a una parte de los negros, tiene en contra a los judíos, tiene en contra a los irlandeses, tiene en contra una parte del partido demócrata, tiene en contra a la policía. Tienen contra cada vez que se golpea, se maltrata o se asesina por parte de los delincuentes del Alto Manhattan a un ciudadano. Esa gente también está en contra. Y tienen contra el Partido Republicano. Como los dominicanos no se van a unir porque no hay manera de que se unan, en virtud de que todos quieren ser generales y nadie quiere ser, ser soldado, entonces vamos a unir esfuerzo con las otras etnias para terminar de sacar del Alto Manhattan, Adriano Espallata, y de esa manera mandamos a pasar hambre a este loco viejo de Radamés López, que ya estuvo interno en un centro psiquiátrico del Alto Manhattan, que estuvo con una camisa de fuerza y que incluso intentó quitarse la vida porque Adriano lo había votado. Pero estos son los amigos que Adriano tiene. Y lo demuestra Adriano cuando ni bien, siquiera vestir, sabe Usted mira no, el comportamiento no, del vestuario de Adriano. Y no, no, es usted no, el típico no, campesino no, de monte no, de la República no, Dominicana porque no, no tiene lo que, no, que no, se llama no, no, la no, delicadeza no, del, no, de la no, percha. No, ¿Cuánto no, coño? es su asistente. No, y miren el comportamiento que usa. Miren la manera como se dirige a la gente. El asistente del congresista. El chofer del congresista, entonces si eso es él que se comporta así, ¿cómo no se comportará el congresista? Si el chofer se manifiesta de una manera vulgar, arrabalera, cuerilmente cuero, sin clase, sin, clase, sin estilo, sin educación, sin formación. Un hombre que tiene que recurrir a una pensión siendo el chofer y el asistente del congresista porque se está muriendo de hambre y que la cara refleja su condición de loco. ¿Qué usted puede esperar del congresista? Sabrá Dios las vicisitudes que están pasando los empleados del congresista por su ego, por su altanería, por su desformación moral y social. Adriano no es más que un perro realengo que depende de los mandados que le ordenan en el estado profundo que le ordena la gente de la pelosi de obama porque no tiene clase porque no tiene estilo porque no tiene moral porque no domina la política porque no sabe trabajar en equipo porque no sabe concertar porque adriano espallate no sabe trabajar con agenda destruyó todo y destruye todo lo que pasa a su alrededor ya lo dijo su propia madre en uno de sus cumpleaños. Todos dicen que te quieren y al final todos te dan la espalda. Y te lo demuestra Radamés López con su comportamiento. Cada vez que éste abre la boca es para restarte gente que pueden estar tranquila. Los enemigos no se agreden cuando están en paz. Te dejan cita, quieto, me pero me raramente me quiere me que tú pierna me y me te me está me ayudando cita. a perder. Y Hoy tú sigues con me este me tipo cita. de policía que más que hacerte un bien, te está haciendo ver como un verdadero perrito realengo de cualquier barrio pobre de las calles dominicanas. La prensa americana no te valora, el partido demócrata pensante no te valora, Ocasio Cortés tiene más clase y más estilo que tú, a pesar de que tiene muy poco tiempo en la posición política. Y todos esos enemigos y todas esas actitudes en tu contra, Adriano Espaillat, son fruto de la mala dirección de tu personal y del mal comportamiento del chofer, grábalo, él, amor, que aparte pléjame, de ser un proxeneta no es no y aparte, no aparte de hacerte los, los mandados, no, no nada, es hombre. más que un mierda no, no de Santiago, Deca, digo, ya, correcto. Deca, correcto. hasta un próximo no agrada, encuentro amigos, desde estas hermosas montañas de Sudamérica, seguiré a caballo, y estaré contigo Adriano, dándote leña, hasta verte llegar, a una de las mazmorras de Guantánamo, porque te lo ganaste. Bye bye. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer.